con Kodak ya hablemos de Kodak porque... si sí, hablemos de Kodak si no se pasa el tiempo si no nos movimos la... y a Kodak y puta Kodak la otra día hablamos hago mi resumen en particular o como quieras ¿Tu, tu opinión tu resumen espolear el tiro si queréis si sí, no vamos a el tiro eh, mueren todos ahogados y you uno know, muerto con un tiburón no Kodak era, bueno, es buena, engancha el tiro, hay una película dominguera tres pelos más arriba ¿cachai? si sí, buen un punto ah, tocaste un punto parece que sí, dale dale sí eh... y de una familia bueno, que de de, de pescadores ¿cachai? que son muy y los locos que les le hacen como el mercadeo de la comida o sea de los pescados se lo están cagando pues bueno. weón están cobrando casi el 60% por ciento es como, es como rapaz uh, sí, hay... Rapid, Uber, superactual actual, super el, extra sí, contemporáneo. Rupi, o sea Rupi, rapid Uber y el Estado, con la misma weá, le están cobrando casi todo, pero los lo loco, por... Sí, pues estaban para los hoyos y los bueno. Pues, y, y el loco y el, y el y la familia había una la, la niña nació, no, no, no, no, era muda, ¿cachai? Y los locos era bueno para cantar. Entonces estaba esa como discrepancia, era como está mi familia y ellos empezó a vivir bien porque movieron eh, movieron a todo el grupo de pescadores caché, para que se independizaran y ellos, ellos iban a comercializar la agua como una cooperativa, una algo así. Y defenderse los huevones. Entonces la película termina en que la loca eh, le va muy bien en el canto y es la única universidad y, y le dieron la oportunidad para entrar a una universidad. Y era como, la apoyamos o no la apoyamos. Y finalmente le terminan apoyando que es como lo bonito. Yo lloré porque eso, porque es como cuando tu hijo tuvo un apoyo al hijo Bueno, esto es una depresión que le ha dado la quita, entonces <ríe> lloré por todo <risa> Lloré porque justo me llamó Lloré por me llamó Salía de Salía Apple, y a llorar lloraste así que... No, le vale, esta buena, buena Buena, buena, buena, buena, buena, buena. Ahora yo creo que el premio al actor eh, es bueno, pero yo no he visto ese bueno en otra película. Ojo, eh. Ya. ¿Cachai? Ya, es como yo creo que... Bueno. Es, como leer, la, la, es como leer la película al mejor actor, pero ya me gustaría ver un par de películas para decirlo de la T. Porque lo que igual es como... Un... Bueno. ¿Qué cachai este mal que tuve vista, cuando que salió, que le dieron el premio al mejor actor y él se interpretó el, el mismo en Space Jam 2? ¿Qué te esa cosa? No, con A ver, el de el, el Space Jam 2, el, el James LeBron. Ya. El weón le dieron el premio al peor actor y él se interpretó él. Ah. <risa> se sabía que le dieron el premio al mejor actor, pero no habían tomado conciencia de que sí, ¿El ¿El era que era mundo, weón. Se interpretó el rey, el mundo, El peor es otro hombre, ni siquiera pudo hacer su propio papel. Que ya es él. El... ¿Qué le, que, que le pasa a este hombre? Hoy, el no con... hablamos. ¡Oye, qué buen dato! ¿no? ¿Le hecho? Está bien. Decirlo así mi Nosotros, sí, pues se salió... Weón, era como lo que hablábamos cuando... En el podcast anterior, el que... Oye, cuatro penalizaciones no ganamos... El, el concepto de de aplicación. Ah, pues, porque hablamos cosas que, que tienen que hablar, es culpa. Sí, no, nosotros criticamos los que tenemos que, tenemos que criticar, ah, porque actores... Que criticamos hay, porque los que critican. Criticamos a los que critican. Ah, la, la. Ah, somos el cáncer no, de este no, sistema, no, compadre. Le dijeron, tú, vaya a estar con un partidista famoso, es Una mega estrella y que juega a con con un mono animado. Y el fue <risa> <risa> billetes, ¿no? se fue a la chucha. Por eso billete, se fue a la casa. No supo bien, bien. No mucho también. que hacer. Ya, y la película, la película es buena, weón bueno, es buena, entretenida, súper entretenida, súper entretenida. Eh, independiente que conté el final y toda la weá Y es eh, buena, tú podés verla, ¿cachai? Y te entretener Porque lo que va pasando, ¿cachai? Como los locos eh, Es una pareja feliz Plantean una familia, ¿cachai? ¿Qué, ah, qué eso es muy feliz? bueno Claro, que no, que no la plantean Que ese es un muy buen punto Porque no la plantean como la planteaba el cine Hace unos... ¿Hace poquito? Hace unos cinco meses, ¿sí? no. Hace unos dos años atrás Que si te ponían una pareja de sordos mudos Seguramente te lo iban a poner así Súper pobre y que todo era un problema, y que aquí ni siquiera es tema, es una forma de y eso. Y ese es hecho, lo notimiento que le hace mucho. Sí, siempre en un momento la, la, la pareja, caché, el actor con la actriz, caché, que era como la familia, ellos, loco todo el rato, usando un guiado, pues entonces, Claro que ya le decía, oye, para la wea, pues wey. entonces, claro. no, no es una película triste, este no, no, no es un lamento de los mudos, no, es una wea que son pescadores, y caché, tuvieron un atado y, y sale esta cuestión, se lo estaban cagando, weón, y, y los locos pusieron su. se independizaron y ya ahí empezó a ser. Es súper buena la película, cantó, weón. Ahora yo siento que el premio es mejor actor no cacho. Yo no soy así como seco al cine, pero. me mmm, gustaría bien película de películas más para cachar al loco. Ya, pero el único, que le, el único que le estaba peleando. no sé, era en la misma categoría, ¿no? A ver, espérate, no. que voy a ¿Quién más le estaba peleando al cabrón? Ese? Tom Cruise. Pues, Ah, entonces debería haber perdido, porque a nadie le ha ganado. No, hermano, aquí está actor de es reparto. No, y y Arnold Schwarzenegger. Y alguien de Belfast, que es, es muy buen actor, no, que me pasaba ahí que encima de Pehaen de Ricardo, que no la vi. Y luego de poder de no, sí si no, si iba a ganar, iba a ganar. No, sí, si ah, lo, lo, lo voy a cuestionar, pero, pero frente a los actores que tenía... Estaba bien parejo, entonces sí tenía posibilidad de actuar eh, No, independiente que no te guste a ti, pero el, el Will Smith yo vi la película eh, sí. Buena, buena también Me pues sí, para... Ya pero, pero hablemos de la película después, porque yo también tengo a, a que hablar de Coda Y también tengo que hablar de la película de Will Smith muy cortito Pero el tema es ¿Te el... hiciste eh, ¿eh, eh... todo de Coda, no? ¿Para pa pa decir? ¿Cómo? ¿Te hiciste todo de Coda para yo, pa yo tirar un nada de tengo. Es que, es que no, que está bien no, okay. esto este es lo que más o menos lo que yo Joga está bien, la película super súper entretenida, muy buena y, y tenía razón, a mí, yo puta no no quiero spoilerla muy bien, pero el el al final el, la manera como ella descubre como su verdadero sé, cachai tarara, a mí también me sorprendió me, me, me emocionó estuvo muy bonito, estuvo muy, me, me gustó ¿Ya? Pero, tengo, pero tengo algo de decir de, de Cora, ¿cachai? Que es que si le quitáis al, al, al par de actores de sordo mundo que más o menos son bien sólidos, y es, es que esto no me parece pena Si tú sacabas la protagonista y te ponías a Selena Gómez ahí, la película es una película Disney, o sea, de los domingos, o sea, el que tú la veis en la plataforma y que es una película muy buena de Disney y muy entretenida, pero como para que gane el Oscar. Está raro. Y si, sin decir que era, dentro de todas las películas que están, a lo mejor era una de las buenas. A lo mejor habla muy mal del Oscar en, en ese sentido. Pero que no... Mira, no que Gany, Gany. el Oscar está muy raro. Está muy raro. Es una buena película. Pero te, voy, me voy a hacer, te voy a hacer un ejemplo. Te voy a hacer un ejemplo. El Padrino ganó como en 1973. ¿Ya? No, no me, me va a mucho. El, el Padrino, el Padrino en 1973 ganó el Ojo. No el, pedido, padre, el Padrino la mancha película, yo sé que la estoy compitiendo un niño, sabe, Pero tiene una escena, la, la famosa cuando le disparan al Don, donde, ¿cómo lo explico? Parte con un plano general, después hay unos planos detalles de unas naranjas que te van avisando el, el, el, el, lo que se viene, hay unos planos detalles de unos pies que se acercan, o sea, el Don se, se, se, se da cuenta y empieza a sonar una música hay un trabajo audiovisual de guión que puesta en escena de cámara que está súper delicado y que hace que sea una escena memorable, ¿sí? Está súper ¿Es es perfecto. Esta es una película que ganó el Oscar. ¿ya? Y es la mejor escena, una de las mejores escenas de esa película. Una de las mejores escenas de esta película de ahora es la escena de cuando los papás visitan al doctor. Al doctor al, de, de, al doctor que, que le ve los problemas sexuales que tienen ellos dos. ¿no? y tienen un diálogo donde la hija tiene que participar. Que es muy divertido, ah. el, el diálogo, porque tiene que el, el doctor tiene que hablar y ellos tienen que explicarle su vida sexual a través de la hija, y la hija tiene que, tiene que hablar de la sexualidad de su papá. Es muy divertida sí. la escena, funciona muy bien, pero la escena es un plano acá, un plano allá, un plano acá, un plano allá. ¿Me, ¿Me entiendes como el, el, la diferencia gigante entre el desarrollo de una tremenda película y Koda ¿cachai? que está bien hay claro, que, que está entretenido y todo, pero que gano que puedo... una película que tan simple lo encuentro raro o sea, no lo encuentro raro, sí. se explica dentro del ambiente de corrección, de corrección política que está buscando el Oscar el último año y que cumplía con toda la verdad la misma razón de por qué ganó la película chilena ¿cachai? que la película chilena perdón. Está bien, pero no está tan bien, ¿cachai? No, claro, ah, una mujer fantástica. Es, es que es una película que llegó en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y justo... Pero llegó. Hay que ser honesto, esa película, cero mérito. No, cero algo, mérito. algo tiene, algo tendrá, algo tendrá, pero algo llegó ahí, ¿cachai? No, no, algo tiene, algo tiene, no es mala, mala, mala, mala, mala pero, mira, pero, no, diciendo, pero no es buena. Está diciendo pico a, codo, mira, está diciendo pico a con el padrino. Bien, ah, a tira, bajo, ese, bajo ese parámetro podéis destrozar a más sí, sí, sí, sí. Hipócrita sí, <risa> Hipócrita sí, pero, pero es que no, pero es que también bueno, está. Tiene que ver con no, el no, no, Hay una cosa que tiene que ver con el año Si el Oscar no maneja esa weá pues Si le llegan puras películas malas weón O puras películas buenas pero que hablamos otra vez, 2014, Whiplash el, el código enigma Puta, weón, era gusto ir el cine, porque no había película mala sí. No había película mala Encima, estaba... había una película chilena muy buena en ese tiempo que era... El Club ¿Ah? El Club, Club Buenísimo ¿Qué haces? Yo fui a ver esa película, bueno, y lleva oye, bueno, es que... ¿No salís contento esta weá ¿Qué haces? Salí para hoyo, claro, salí para hoyo, pero también contento por el cine chileno esa película la ganado al Oscar, a mejor película tranquila, estaríamos todos hablando así que la weá es bacán Porque no hay contento, ¿cachai? pero una mujer fantástica ah, tiene mucho sin tirarla para abajo tampoco ¿eh? si, a mí igual me gustó y hay muchos que la, que la, pero si se le la actriz no es buena porque yo la vi en la jauría ¿sí? ah. y si no recién estoy hablando de actriz y no no no estoy igual para mí son todos iguales estamos hablando de la película la película es fome para mí es fome y la jauría caché la loca no es buena actriz entonces pero si no es pero, a... pero, pero es que nadie es pero sí ya no bueno no sé tampoco los estudios que tiene ella no sé, no, no sé los estudios que tiene ella ni nada pero la eh, una mujer fantástica es la primera es la primera actuación del cine que tiene no le voy a exigir que sea una buena actriz ¿cachai? porque ella está recién iniciando un camino y efectivamente tuve la jauría y tampoco tan tan tan bien pero es que igual pero es como que donde desde la otra película y ella va a ser actriz y es actriz y, y, y, y está bien yo ya, pero estamos hablando de que no es actriz de ahora Hasta que me decir, no es que es como que yo sea mañana y llega el Oscar pero mérito pues